Un poblador de la comunidad de La Ollada del municipio de Azurduy... ...del departamento de Chuquisaca... ...fue arrastrado por la corriente de agua del río Pilcomayo... ...esto tras la crecida de este afluente por las intensas lluvias... ...que además afectaron a otros cuatro municipios. Estamos haciendo el trabajo en los cuatro municipios... ...que ha sido afectado de ayer... ...queremos informarles de Azurduy, Llamparés, Poroma... ...y Distrito 7, que es el municipio Sucre. En Azurduy ha sido afectado... ...casi a las diez y media una lluvia de dos horas ha llovido... ...ha sido arrastrado un compañero, ha perdido su vida... ...que es en, por Pilcomayo... ...en Llan Pará es lo mismo, están haciendo ya los técnicos... ...ahora en este momento la evaluación... ...en Poroma lo mismo los técnicos... ...y en Distrito 7 lo mismo... ...queremos informar de Azurduy que es, ha sido no solo una persona... ...perdida, es una comunidad La Hoyada... ...es en... Ha sido afectado a los 150 familias que son comunidades nueve comunidades con las riadas. En todo Chuquisaca con lo de ayer de Azurduy tenemos seis eh, fallecidos. Son cinco con riadas que han sido arrastrados, uno con descarga eléctrica. La torrencial lluvia que cayó este pasado jueves también generó pérdidas de producción agrícola y la muerte de ganado menor.